A la hora de calcular hay que seguir la jerarquía de las operaciones, es decir, primero tendremos que resolver todo aquello que esté dentro de un paréntesis o similar, es decir, unos corchetes, unas llaves o cualquier otra cosa de ese estilo. Después tendremos que resolver las potencias y las raíces, después las multiplicaciones y las divisiones, y por último las sumas y las restas. En este ejemplo, vemos que tenemos una suma y una multiplicación. Por lo tanto, la jerarquía me dice que primero resuelva paréntesis, pero aquí no hay. Luego me dice que resuelva potencias y raíces, aquí tampoco hay. Luego me dice que resuelva multiplicaciones y divisiones, aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, lo primero que tendré que hacer es resolver esta multiplicación. 4 por 2 da 8 y puedo volver a copiar para no equivocarme, 5 más 8. Fijaos que resuelvo la multiplicación primero, pero eso no quiere decir que el 8 lo tenga que escribir primero. Cada número lo vuelvo a copiar en la posición que ocupaba. Aquí el 8 va detrás del 5. Ahora, si sigo con la jerarquía, tocarían las sumas y las restas, que de hecho es lo único que hay. 5 más 8 da 13. 13 sería el resultado de esta operación. Si no seguimos la jerarquía, el resultado no nos dará correcto. Por ejemplo, alguien que no siga la jerarquía Empezará erróneamente realizando el cálculo por la parte delantera y posiblemente primero calculará este número, 5 más 4, que es 9, y después hará 9 por 2 y le dará 18. Fijaos que no da el mismo resultado, la operación correcta es la primera. Esta operación no es correcta, ya que esto no es cierto. Al no seguir la jerarquía, damos un valor erróneo al cálculo. Para hacer este cálculo, también seguiremos la jerarquía de las operaciones. Primero hay que resolver lo que haya entre paréntesis. Aquí tendríamos que hacer primero este cálculo. 3 menos 1 es 2. Ahora puedo copiar cambiando todo el paréntesis por un 2. Lo demás lo copio todo igual. Después de los paréntesis van las potencias y las raíces, pero aquí no hay ninguna potencia ni ninguna raíz. Así que pasamos a las multiplicaciones y divisiones, que hay esta de aquí. 2 por 2 da 4, y copiamos 4 más 4. Y ahora ya, sumas y restas, 4 y 4, 8. 8 es el resultado de este cálculo. Efectuaremos este cálculo siguiendo la jerarquía de las operaciones. Primero los paréntesis, es decir, hay que hacer este cálculo primero. 4 menos 3 da 1. Puedo volver a copiar para no equivocarme. Todo esto se copia igual, puesto que no he hecho nada con ello, y aquí copiaré menos 1. Ahora tocan las potencias y las raíces. Aquí tenemos una potencia, 7 elevado a 1. Recordad que al elevar a 1... El número se queda igual, es decir, da 7. Si vuelvo a copiar, 7 más 2 por 3, menos 1. Ahora tocarían las multiplicaciones y divisiones. Aquí hay una multiplicación, 2 por 3 da 6. Y vuelvo a copiar, 7 más 6, menos 1. Y finalmente sumas y restas, 7 más 6 son 13, 13 menos 1, 12, por lo tanto el resultado final es 12. Fijaos que cuando se cambia de línea hay que volver a copiar el igual, para que se sepa que sigues de una línea a la siguiente. Para resolver este cálculo debemos resolver primero estos paréntesis. Fijaos que dentro hay más de una operación. Hay unos paréntesis, una raíz cuadrada, una resta y una multiplicación. Por lo tanto, tendremos que volver a empezar con la jerarquía para resolver este trozo. Lo podemos copiar aparte o lo podemos hacer aquí. Por ejemplo, tendríamos que resolver primero los paréntesis. Para hacerlo, tenemos que calcular la raíz cuadrada, que es 6, y luego restarle 5. Eso dará como resultado el número 1. Todo esto de aquí es el número 1. Una vez tenemos resuelto el paréntesis, tendríamos que hacer potencias y raíces, pero ya no nos quedan, Multiplicaciones y divisiones si sí. 1 por 2 queda 2. Así que todo este paréntesis se convierte en un 2. Si copiamos, ahora nos tocará hacer potencias y raíces. Recordar que al elevar a 0 el resultado da 1. Ahora tocan las multiplicaciones y divisiones. Y el resultado final da 4. 2 menos 2 se anula y solo queda el 4.